Si no va a ir así. Sí, hay 40 minutos. Ya. Coca fría o Pepsi helada? Coca fría o Pepsi helada, no es lo mismo. Coca fría o no, Pepsi helada. No, porque caliente. la Pepsi helada es distinto. He tomado Pepsi? ¿Te gusta la, sí, la pepsi. De Coca? Sí, yo soy de Coca. Soy de Coca. Pepsi. De la Coca-Cola forever. A mí me gusta la Pepsi, pero claro, si me ponía Coca-Cola en la Pepsi, la, la, inmediatamente tomo la Coca-Cola. Porque el mercado me tiene tan amastrado, están soy tan, soy tan esclavos de este sistema publicitario que de hecho hoy maya marihuana hongos cuando no te las ¿Cómo? dos juntas son muy geniales. <risa> bueno, hay, hay gente que ha probado hongo, que ha Pero ¿pasamos el tema? Sí, no, yo, no, yo, yo, no, que no, no lo... Lo dio para nada. <risa> no dio para nada. Chao. me gustaba, pero retomemos después. Retomemos. O lo podemos tomar igual. Es. es que a mí me pasa que, por ejemplo, yo cuando me quiero alegrar el día, me, con el, me tomo una Coca-Cola. Cuando tengo que hacer un viaje, ya yo, cuando tenía que ir a ver a la Andrea, para el sur, Así, yeah. pues ahí está, me toman agua Coca-Cola y me fue un cigarro. ¿ya? Y ese era como el, A 180 eh, por hora yeah. era era como, el, Ese era como el ritual. Claro. ¿Era Coca-Cola para estar más activo? Sí. No, porque me gustaba, no. Po. no, y además que era el manso pique, pues Entonces, yo me, por ejemplo, era una hora cuarenta calado. Cachai calados. Entonces yo ese tiempo como era más fumador. Y. Para aguantar el viaje, yo por ejemplo, ahora yo hace, tiempo, hace poco fui a Papú, fui con mi familia cuando, estaba, cuando tenía familia, ¿Ya? y bueno, se me hace pesado el viaje a mí, ya no me gustaba manejar tanto cuanto. ¿Cuánto, cuánto, lo horas, bueno. no. ¿Ah? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que más hay Son dos horas, ¿Cuánto es lo que más hay manejado? Tres ah, a cuatro horas, insoportable, güey. Ah, pues. Horas. insoportables no bueno, y los y lo, y lo, lo de los buses antes que podían estar hasta 8 horas no pero es que esos son yo siento que esos buenes que hacen buses son buenes que les gusta manejar y jalar güey bueno. sí, siento claro. que, bueno, yo no, que para, para que te guste andar, llevar en bus si no hay que preguntar a los bolivianos, weón. Pues, bueno. Sí, bueno. Eso es el es, no de la muerte, weón. Weón, no hay, no hay gente que no haya ido a Bolivia, weón, a Perú que te cuenta una agua diferente. Yo sí, hablé con la Andrea, la misma agua también fue, weón, weón, que fue a Perú o a sí, Bolivia. No, y con el, te cuento la mano, el saque y manejarlo de la mano. Ay, la balada. Terrible, yo me acuerdo que fui en la noche y sentí el. Yo creo que debería estar prohibido. O sea, yo no tengo ningún problema con las drogas, pero no deberías drogar sin manejar, es La verdad, la verdad. ¿Y por qué la gente lo hace tan.? <ríe> ¿Y por qué las personas de los buses lo hacen tan, con, con tanta naturalidad? <ríe> es verdad, es verdad. tienen resistencia a la droga, son sí. sí. Pero. No, pero es el camionero. Esa bueno, no, no es una vida bonita. Yo sé que ellos lo pasan bien entre ellos, pero. Ganan plata los güeyes. Bueno. Sí, se fornican sí. a los. A lo... Les gustan las minas con pene. ¿Le gustan a todos? Sí, él sabió. No, él sabió que no... Uh, sí, porque si tú estás buscando... La... En esta... Ahorita, me te gusta. ¿Cuándo? <risa> <risa> <risa> no bueno, me la bocina para Es novedad para mí. Es, ¿sí? <risa> Minas con pene. Qué, qué loco. Qué progreso Qué progre. Es, qué progre. <risa> es lo más progreso que hemos hablado a ustedes. <risa> sí, sí. No, no. Ojalá nunca llegue ese día. Ah. No, pero... Sí. Sí, por ejemplo, la Coca-Cola... Yo siempre tomo Cola cuando viejo, cuando a una zona, la ya. Y no Pepsi. O oh, no, no, la tira, pero tengo que dejarlo. ¿Y no tomáis Pepsi así como.? No, no Nunca loco? así como. No, no, no, a mí no, a mí me gusta la Pepsi. Ya, pues. ya, pero por ejemplo, tú vas a, ir a la casa de una familia que no conocí. Puede ser tu papá <risa> Puede ser tu amigo y tu la Y los locos prefieren Pepsi. ¿Lo, lo encontráis un poco extraño a estas personas? Sí, yo, decís, esta, esta, yo estoy seguro. No son los míos. Yo estoy, esto, no, yo estoy seguro que deben tener un huevo enterrado abajo. <risa> La gente Pepsi es así, pues, bueno, es así. ¿Le gusta tener gente enterrada en el sol. <risa> claro. Pero... No, pero la, yo a mí la Pepsi me gusta igual, pero... Sí, la Pepsi no es mala, so, partamos, partamos por la, por la, la hora de que los dos y son ultra dulces y tienen como Lo 30 es que kilos de azúcar. Lo que pasa la Coca-Cola está asociada, tú, no, o sea, no sé, no sé, por tal. Tiene la cultura y tomar Coca Cola, porque bueno, a mí me dan Coca-Cola para el resfriado porque... ah, es inevitable sí, weón sí, que era, ese era un mito, sí, sí, ¿verdad? porque la coca. cola mira, puede... No, pero es un buen es un buen ejemplo de lo arraigado que está la weá, la cultura sí, popular, po. imagínate que la sociedad eran los destilados Claro, que es como un remedio. De hecho partió como un remedio. Po. Sí, po. partió como un remedio, mira qué loco, ah, buena Sí, pues era un jarabe. Por eso yo tomo Coca-Cola, bueno, para, para estar sano toda la <risa> Bueno, era un jarabe y después, bueno, y acá se asoció con la piscola, pues con la piscola, la roncola y, y. era la más? No. Por ejemplo, yo he visto dominicanos que toman cachantún. ¿Con o sea, Coca-Cola? Clasificados. Sí. ¿Sí? No, pues. ¿Sola? al rol, le echan... Ah, pues, no, eso a bueno, eso. se echar como están no, güey. No, no. Sí, para, para, para. Para, por eso tienen que venir a nuestro país a invadirnos con sus costumbres con sus penes grandes. Estoy sus penes grandes y llevarse a nuestras mejores chicas fuera, de acá. <risa> en realidad es muy bueno el nivel <risa> pero pero uno no acusa el recibo. Pero, sí, sí, sí, lo entiendo. Hay gente, que, hay gente que se fuera. Sí, acusa <risa> golpe acusa oh, golpes. Sí. Golpe. Así que eso, ya, pero, sí, sí, yo, claro. la coca a mí me pasa que me llevo para pa viajes siempre que tengo que hacer y música. Música, ya dejé de fumar. Entonces, ya. debe ser una, una buena música y una coca bueno. Y me alegra el... De hecho, yo hago... me compro una coca para el René Futuro. Entonces yo... ¿Está en el auto? hago mi vida después es como comercial voy, eso sí, como comercial, sí, o sea. sí, después vengo a la voy a mi auto y me encuentro con la oh, copa me regalé <ríe> sí, sí, sí. y lo abro <ríe> me, me siento y miro y miro la cámara me regalo, me regalo cosas está sí. bien, está bien oh, no, también O bonito yo, yo hacía esa cosa de de... <ríe> les... <No>, <ríe> <se te ríe> bueno, lo mismo que uno con, la, con el pitito marihuana aunque sí, yo no, aunque yo no o un amigo mío Oye, Oye, pero para la masa. Tengo. <risa> no, no, no. Tengo anécdotas de la Coca-Cola, te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer una. No, no. El cambio, la, el, la nueva Coca-Cola, ¿te sabías esa historia? No. En los años 80, 90, por ahí. Estaba la Pepsi, estaba ganando un poquito. Están en, este, están en esa esta pelea. plena pelea de las marcas de la weá y Pepsi estaba ganando en Estados Unidos, que era el lugar donde valía, ¿eh? porque acá en Latinoamérica nunca ganó. Vale con perca, weón. lo mismo, es lo mismo lo En Estados bien. Unidos Canadá, estaba ganando una Pepsi Entonces, entre todas las estrategias salió, guay, una nueva fórmula de la Coca-Cola. Una fórmula. Una nueva fórmula. Una Coca-Cola. Vamos a hacer otro, otro nuevo sabor. ¿Ya? y lo cambiaron, hicieron toda una propaganda, nueva ¡No, Coca-Cola, pum para aquí para adelante, toda la cuestión, marzo del 86, estoy hablando más o menos, Y la lanzaron y le fue con el pico, ¿sabes? porque todo el mundo quería la Coca-Cola del sabor tradicional, ¿sabes? le cambiaron ah, el sabor, Julián. sí, bueno, sí. Y reclamos y toda la weá, el rollo... Es que claro, pues bajaron las acciones de todos estos weones, se fueron a la mierda, así que de un momento para otro. Le falta practicar en el C option. Hay que echarse bueno. No. Ahora estoy ganando claro ahora. La verdad es que terminar la historia me contáis esa. Ah, porque me interesa, me interesa. Ganar dinero, me interesa. No, sí, tenéis que practicar, sí. Yo perdí. Pero ahora me está yendo bien. Ya, ya, ya. A McDonald's le vas a la misma buena bueno eso, le fue mal con esta weá le fue mal con esta weá y volvieron con el clásico y las ventas se triplicaron y le volvieron a ganar a la Pepsi es tanto decir que hay gente que dice que es la mejor campaña publicitaria de la historia la hacen quedó, como que, una campaña Que es el, bueno, quedó en el manto de la duda que que fue una campaña, que esto fue intencional, para justamente okay. crear esa web pues. okay. Pero claro, pues lo quitaron de un día para otro y gastaron mucho la primera publicidad. Entonces, no, esa hay que hay pillo. Indicios, hay indicios, claro. Pero finalmente es, eh, ¿para qué arreglar algo que la gente que amaba? cachai? Este, ya es como... Sí. A ese nivel.. De, de de, el tanto de... viste ¿Ah? Anécdota número uno. De la la Anécdota número dos, das... eh, el secreto de la Coca-Cola. Que también es un mito que la fórmula es un secreto, ¿no? hay como... ¿Es mito? Yo no sé eso güey En realidad hay cuatro personas o cinco personas que la saben. Y, y de hecho si se mueren está ahí escrito y todo, entonces... Pero sí es verdad que es verdad que para pa las embotelladoras de acá es que llega un llega un concentrado de coaco. Para las embotelladoras. En, embotelladoras. Ya. Y acá se le pone agüita y gas. Entonces nadie sabe la fórmula de ese concentrado de Tú mar. lo que podías hacer Sí, lo que podías hacer es tomarla Estudiarla y saber Y desgranar ahí lo, los contenidos Pero yo creo que a esta altura ya se puede saber ¿no? Sí, pues, pero, pero lo que no podéis saber es el, el, el, Las cantidades Las cantidades Y la manera como las mezclaste ¿Pero inteligencia artificial o perro? Puta, inteligencia artificial todo, entonces, po, no? ¿Cómo naciste? Pero, ¿Qué, ¿qué como naciste? Mí, Pero, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo naciste y cómo se deportaron de tus papás el día de tu gestación? ¿Tú, inteligencia artificial, entonces, ¿tú, tú, tú, tú, ¿tú, una segunda variable, tabrija, ¿no? mira, ¿tá ¿tá abrido. Atrás, abrido? Pues, pues, Yo ¿sí? sabía con esa hueá, con McDonald's, cuando le cayó la bola de la hueá, que McDonald's empezaron a... ¡Ay, miren! lo que pasa es que... la McDonald's no es comida saludable.